hola muy buenos días a todos los seguidores de movimiento civil hoy estamos en un programa más en este caso en la segunda parte de la entrevista con juan varela hidalgo de dos hermanas un chico de 24 años que ha aprobado la, eh, la notaría y que hoy viene pues a hablarnos eh, un poco más sobre eh, todo lo que le ha llevado ¿no? a conseguir este gran logro y bueno ya sabéis que por diferentes problemas técnicos. El otro día no pudimos acabar esa entrevista. Juan se nos quedó solo durante un tiempo, pero bueno, él ha decidido volver. Se lo agradezco mucho porque eh, debido a ese problema hubo gente que, que al final pues, decidió no incorporarse, no seguir en el directo, no seguir eh, en la página de Movimiento Civil. Y entonces pues, eh, hemos decidido hacer este programa hoy ...para responder a todas las preguntas que se quedaron en el aire... ...y para acabar con esta entrevista. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Empezando la semana... ...y nada, a retomar esta segunda parte... ...que la semana pasada no lo pasamos muy bien realmente... ...y, y nada, a disfrutar otro ratito más contigo aquí... charlando de, de lo que me digas tú. <risa> bueno, aquí mandamos los dos. Yo pregunto, tú respondes y, y tú eres el protagonista de, de este programa. Te agradezco de verdad que, que hayas venido y saludar a la gente que ya está comentándonos aquí en directo, Andrés Rueda, Pedro Francisco de Paula, Seguimundo Aseca, te dar los buenos días, eh, tanto a ti como, como a mí, agradecer a la gente que se sume y sobre todo que tengan preguntas preparadas eh, para Juan porque vamos a intentar responderlas. Quisiera primeramente eh, comentaros a, a todos los seguidores que hace dos días, el día eh, 4 de julio, se celebró el Día de la Independencia de Estados Unidos. Como ya sabéis, Estados Unidos es una república que lleva 244 años eh, siendo una república. Eh, nunca ha tenido un golpe de Estado, eh, nunca un alzamiento militar, nunca una alteración del orden constitucional. Es decir, es un país exitoso y hay razones para celebrarlo. ¿eh? Tenemos diferentes nombres. George Washington, Thomas Jefferson, los Lincoln, Roosevelt, que han sido pilares básicos de la libertad y de la democracia. Y en Movimiento Civil, pues, le deseamos la mayor de las suertes al pueblo americano, eh, porque, bueno, fue eh, una lucha durante años, consiguieron su independencia, y en España ya tratamos este tema en profundidad aquí en Movimiento Civil, pues, sufrimos por parte de esta partitocracia por este régimen del 78, eh, eh, sufrimos pues, una represión que cada vez aumenta más, y un sistema corrupto que impide una división de poderes y una representación por parte de, de los poderes públicos que, en vez de gobernar para el pueblo español, parece que gobiernan para ellos y para sus bolsillos. Pero bueno, esto es una opinión que tenemos en, en Movimiento Civil y no queremos tampoco trasladarla a, a otras personas que, que no piensen como nosotros. Porque, Juan, al final la libertad y la democracia se trata de eso, de, de respetar las ideas de las diferentes personas y no entrar siempre ¿no? en esa confrontación o en esa, o en esa división que, que a veces desgraciadamente tenemos en España. Así que sin más, eh, vamos a, a, a estar aquí con Juan, vamos a, a seguir con la entrevista. Eh, quisiera también aclarar un tema que me parece muy interesante. Eh, aquí en, en este canal se realizó una entrevista con Juan y hubo dos o tres personas que estuvieron comentando y hablando sobre sus propios proyectos personales, proyectos que, que tienen que ver con sus canales de comunicación y, y demás. Y, y me parece, y aquí los quiero recargar, los quiero dejar claro, una falta de respeto hacia Juan Varela Hidalgo, porque él ha conseguido esto de las notarías. Creo que hay que preguntarle a él sobre, sobre, sobre su, su proceso, sobre lo que le ha costado llegar aquí y creo que las preguntas deben de ser enfocadas hacia los temas que tratamos y no hacia temas que, que no tienen nada que ver con, con, con lo que se trata y con lo que aquí se intenta explicar. Pero bueno, eso es una aclaración que quería hacer. Eh, la mayoría de comentarios son muy positivos, muy buenos, preguntas maravillosas y, y eso es lo que vamos a seguir aquí a, haciendo, simplemente aclararlo. Eh, Juan. Eh, nos quedamos en la primera parte del programa con una pregunta que te hizo María Luisa Cortés. Ella estuvo hablándote del el impuesto de, de sucesiones, hizo varias preguntas sobre ello y te quería a ti preguntar directamente, ¿qué te parece los, el impuesto de, su, de sucesiones? ¿Te parece algo justo o te parece injusto? A mí me parece que el impuesto de sucesiones, en primer lugar, es desigual porque no es lo mismo fallecer aquí en Andalucía que fallecer en Asturias, por así decirlo, porque no tiene, la misma, no tiene las mismas modificaciones, bonificaciones mmm, allí que aquí. Eh, las bonificaciones a los descendientes del fallecido se han introducido en Andalucía hace muy poquito, que en Madrid lo estaba hace muchísimo tiempo. Es un impuesto bastante desigual y eso lo hace injusto, porque mucha gente antes se cambiaba de residencia con tal de pagar menos en el impuesto de sucesiones, Total, que lo que yo considero que es un impuesto muy importante porque al fin y al cabo todo el mundo llega un momento en el que tiene que pasar por él y debe tener la seguridad jurídica de poder decir, de decir pues mira, yo soy eh, familiar en tal grado de mi padre, de mi tío, de mi tal, y yo sé cuánto voy a pagar independientemente de dónde haya residido mi padre, mi tío, lo que sea. Y también además considero que el otro día lo leí en Twitter, en, un, en el blog de un notario, que, que lleva toda la razón, era un caso de dos hermanos y una sobrina que habían convivido juntos todo el tiempo y habían formado una familia total, que esa familia cuando llega el momento de que fallece uno de ellos los demás no se benefician de la bonificación del 99%, uh -huh. no son descendientes, entonces no se benefician de esa bonificación y te pregunta pero esa gente, esas personas no han formado una unidad familiar suficientemente importante como para no tener que pagar el impuesto de sucesiones porque de lo que se trata esa bonificación es de eso, precisamente, que tú no tengas que pagar por la casa que tu padre ha construido eh, con su esfuerzo, con su sudor, y que tú mmm, la cojas porque has convivido en ella todo el tiempo. Esos dos hermanos y esa sobrina que han convivido juntos y que han formado una unidad familiar, sí tienen que pagar, pero los descendientes no por motivos obvios, porque han vivido con sus padres. Entonces, yo entiendo que es una figura esa convivencia de la unidad familiar, que también debería reflejarse por el legislador. Desde ese punto de vista es un impuesto injusto, porque esa familia, esos dos hermanos y esa sobrina, tienen que pagar algo que han construido entre todos. También creo que leí en ese tweet que puso este notario que en Cataluña hay una figura que es eso, la convivencia de la unidad familiar o el núcleo familiar, que hace que te beneficies de esa bonificación, esa bonificación para no tener que pagar un impuesto que lo que está grabando básicamente es la riqueza que se forma con el, entre el conjunto de la familia, mientras unos aportan trabajo, otros aportan cuidado doméstico, otros manutención, claro, es, decir, claro. es un conjunto claro. familiar que crea un patrimonio que luego es lo que se graba y esa bonificación impide que tú tengas que vender ese patrimonio para pagar el impuesto. Es algo injusto y algo que, bueno, que creo que con el avance que va siguiendo el legislador, algún día se acabará regulando. Ajá. Uh -huh. O sea, eres positivo eh, respecto a eso, ¿no? ¿Crees que el legislador lo acabará regulando y, y que puede ser que en España se elimine ese impuesto en, en todas las comunidades autónomas, ¿no? Porque en Andalucía ese impuesto ha estado presente, pero ahora creo que el gobierno, el gobierno este que le llama el gobierno de, del cambio, de PP, Ciudadanos, Vox, lo, lo ha modificado, ¿no? Eh, parece que ha establecido claro. un, esa bonificación del 99%, que claro. parece ser. Mm. Claro, lo que incluye es esa bonificación del 99% y lo equipara a lo que había ya en otras comunidades, como por ejemplo Madrid. Entonces, Madrid. eso hace que es un impuesto que de cara a los descendientes, que es a los que, los que se ven normalmente más perjudicados por este impuesto, no se vean perjudicados, que lo que les correspondería pagar por el impuesto no lo tengan que pagar. Pero ¿qué pasa? Que la realidad supera la ficción, como se suele decir. Entonces, hay muchos casos en los que no son los descendientes los que viven con los padres. También hay casos como el que te he dicho de dos hermanos y una sobrina, parientes en tercer y cuarto grado, que sí tienen que pagar por el impuesto. Normalmente, sí considero justo que tengan que pagar parientes en más grado, porque esos parientes no han convivido eh, con los que han fallecido. Entonces, se benefician de un patrimonio en el que no han colaborado para su existencia. Es normal que tengan que pagar un impuesto y una pequeña parte por ese patrimonio que adquieren de manera gratuita. Pero cuando tú has colaborado, has contribuido a formar ese patrimonio, o son tus padres los que lo han hecho, considero que sí, que sí es un poco injusto que tengas que pagar por ello. Y cuando hay una unidad familiar, aunque no sean descendientes, también considero que, que es injusto. Pero aún así, pero te digo, me imagino o, sea, o espero que el legislador prevea todas estas cosas porque el derecho se va acomodando a la realidad. O sea, el derecho son normas que salen de la realidad y que se aplican conforme a la realidad jurídica del tiempo en el que se aplican, como dice el Código Civil. Entonces, Espero que el legislador vaya avanzando como lo hace la sociedad y que algún día esas bonificaciones se amplíen a un mayor número de personas que no tengan que pagar por el impuesto. Lo hemos entendido, Juan. De verdad que te agradezco tu magnífica respuesta porque eh, ya sabes que el derecho, el derecho en sí es una disciplina que no todo el mundo llega a tener acceso, no todo el mundo la entiende, no todo el mundo la comprende y que nos expliques de esta forma tan amena a, toda, a todos los espectadores del Movimiento Civil este tipo de temas que afectan a las personas directamente, la verdad es que te lo agradezco. De hecho, en muchas ocasiones, Juan, eh, y tú me puedes un poco también mostrar tu, tu opinión sobre ello, hay personas que hablan de la figura del notario como una persona que se sienta en su despacho, que reciba a las personas, pero que no, no, no, no se posiciona muy cercana a ellas, sino que simplemente se dedica a firmar Papeles, documentos, y, y eso es lo que de alguna forma hay personas que, que lo comentan, ¿no? Que son gente eh, seria, eh, los notarios. Pero sí es verdad que el otro día en el programa hubo un tema que tú sacaste a relucir y, y me parece muy interesante, que es que tú has estudiado Derecho porque te gusta el Derecho y estudiaste notaría y, y has aprobado las la, la notarías porque te gustan también las personas, porque te gusta... Poder claro. atender a aquellas personas más vulnerables que no tienen acceso a, a esta información y, y tú poder asesorarles, aconsejarles ante, ante todo esto. ¿Qué opinión te, te merece esta cuestión? ¿Crees que los notarios son así de, de serio? ¿Vas a ser tú así de serio? Yo creo que no. ¿eh? Conociéndote un poco, Mira, creo que no. <risa> Mira, desde la, experiencia, desde la experiencia no te puedo hablar porque no... Primero, ni he trabajado todavía, ni segundo, tampoco he estado en un despacho notarial mucho tiempo como para ver cómo trabaja un notario, ni tampoco he tenido que ir todavía a ningún notario, pero lo que sí hablé hace un par de días con mi maestro, con Rafael Leña, que fue, ha sido notario de Sevilla, ha sido notario de Jerez, y es lo que me trata de inculcar a mí es eso precisamente, o sea, la cercanía a las personas. Mucha gente piensa que el notario únicamente llega en la hora de la firma, como se le dice, llega, te lee la escritura, te firma la escritura y nada, cada uno va a su casa y los clientes con la copia. Pero es que realmente eso no es así. Primero el notario no firma, o sea, el notario otorga porque el proceso es mucho más largo. O sea, el notario tiene que ser la primera persona que te reciba cuando vas a la notaría. Si tienes un oficial, pues bueno, el oficial te pregunta los datos, a qué vienes y tal, pero el notario es el que te tiene que recibir y te tiene que preguntar que qué es lo que realmente quieres. Ahí empieza ya la fase, todo el otorgamiento, o sea, el notario te escucha. Con lo que te escucha, te asesora, te dice por dónde sí, por dónde no, pero más que nada porque el reglamento notarial te lo pide. O sea, tienes que darle a las personas la solución más ajustada a derecho para solucionar sus problemas jurídicos. Entonces, cuando esas personas vienen a ti, tú tienes que darle esas soluciones y ellos optarán dentro de tu consejo por cuál es más buena, cuál es peor, cuál es mejor. Más, y cuál es más, más apropiada, más, más buena, ¿no? Más, cuál es más apropiada desde el punto de vista civil, desde el punto de vista fiscal. Todas esas posibilidades son las que el notario tiene que hacerle ver a los clientes. Después de todo eso, los clientes se van, el notario forma la escritura, la hace, la revisa, y luego ya llega el momento que es el que se ve y el que dice la gente que por eso el notario únicamente firma y ya está. Y, ese es el momento. y la firma realmente es como me dice mi maestro, la firma es, el, es la simbolización del otorgamiento, o sea, la firma es la última coletilla. Todo lo que ha habido detrás el proceso de asesoramiento, eh, las soluciones posibles que le das a los clientes, lo que los clientes al final eligen y lo que tú le preparas a los clientes para, de, para después firmarlo, es todo el proceso que también tiene que darse a reducir. Y bueno, yo no pretendo ahora defender que todos los notarios hagan eso porque habrá de todo, lógicamente, o entiendo... La vida del señor, la vida como tú así, sabes, hay de hay todo. Hay de todo, pero yo particularmente estoy seguro de que seré como mi maestro me ha enseñado o me está enseñando, de tener toda la cercanía posible con las personas con los clientes y luego ya llegar al momento de la firma en los que ellos se quedan tranquilos y se van con su papel a casa pero que todo el proceso de antes sea de hablar con ellos de, de, de asesorarles de informarles y de darles la solución más apropiada que ellos que ellos busquen y por supuesto con, con la mayor cercanía la mayor empatía que, que yo Eso pueda tener, tener con ellos uh -huh. que Magnífico. se puede tener, evidentemente y que además que eso, que es un trabajo muy bonito por eso, porque estás en contacto directo con las personas permanentemente. Uh -huh. ¿No? Es una de las cosas que a mí me gusta con este programa, es decir, que estoy en contacto con personas muy distintas, diversas, uh -huh. que pertenecen a gremios diferentes y Juan, se aprende un montón, de los agricultores, de historiadores, de economistas, de notarios, de abogados, aquí vienen todo tipo de personas y, y al final eso pues a uno le hace crecer, ¿no? Y, y de verdad que te agradezco enormemente que hayas comentado esto porque esa cercanía que tenemos hacia las personas sí. y creo que los andaluces es una de las cosas que nos destacan por encima de algunos españoles y espero que algunos españoles no se enfaden con esto, pero somos gente muy cercana, siempre tenemos un tiempo para dedicarle a nuestros amigos y, y yo te, te agradezco esa, esa opinión que nos has hecho saber. Eh, María Sánchez, te preguntaba en el programa anterior, y lo vamos a rescatar, esta pregunta, eh, ¿qué opinión, Juan? tienes de la última modificación de las competencias notariales en la ley de jurisdicción voluntaria. ¿Ha ayudado a desatascar los juzgados o realmente es muy discrecional? ¿Qué piensas? Pues mira, eh, yo te puedo opinar en esto como ciudadano de a pie y no como parte de la justicia porque al fin y al cabo no trabajo en un juzgado y no sé eh, cómo ha servido para descongestionar la justicia, si los juzgados van más rápido, menos rápido, porque no trabajo allí de... Ni de juez, ni de fiscal, ni nada. Pero sí te puedo decir que todas esas competencias nuevas que se han dado a los notarios permite un poco agilizar lo que es determinados temas como, como por ejemplo, un divorcio o una separación. En el divorcio y la separación anteriormente únicamente se podían hacer en el juzgado. El hecho de que tú ahora puedas ir al notario cuando el divorcio es de mutuo acuerdo, no hay menores, no hay hijos eh, discapacitados, entonces en ese caso que tú puedas ir al notario, que presentes el convenio regulador, y firmen la escritura ante él, es mucho más ágil que meterte en un procedimiento judicial de separación, de divorcio, en el que tienes que la vista, eh, el juicio, después esperar a la sentencia del juez. Entonces, todas esas competencias que se le ha ido dando a los notarios, que anteriormente le correspondían únicamente al juez, entiendo que más agilidad sí si ah. le da a muchísimos temas. Otra cosa es la descongestión que se esté viendo en los juzgados. Les digo, no trabajo ni abogado ni de juez, entonces tampoco sé si ellos lo han notado mucho. Pero lo que sí te puedo decir es que para mal no ha sido, evidentemente, ha sido para bien, porque al ciudadano de a pie le da muchas más posibilidades, le da la posibilidad de que un procedimiento que antes duraba meses o incluso años, ahora es cuestión de días o de semanas, o sea, acaso de meses, pero que es uh -huh. mucho más ágil que plantear. Te agradezco la respuesta y también la pregunta a María Sánchez. Eh, por último, Juan, eh, he podido, porque esta va a ser la última pregunta, ya hemos llegado a los 17 minutos, y como ya sabes, hicimos 37 minutos en el primer programa, y ahora lo queríamos extender un poco más hasta casi llegar a la hora. Así que te voy sí. a hacer ya una última pregunta para que respondas, y ya pasamos a, al minuto de oro, al minuto final, para que te despidas de, de todos los seguidores, fans, y a to, de toda la audiencia de Movimiento Civil. Por último, Juan, he podido ver y observar que los medios en España te han tratado bastante bien. ¿eh? Eh, has pasado por Canal Sur, ¿no? por el programa de programa de Juan y Medio, te entrevistó él y otra mujer más. Eh, han hablado de ti en Antena 3 también. Eh, creo que fue en el programa de deporte, dedicaron, creo que fue una sección a hablar de ti, sobre tu periplo, ¿no? sobre tu, tu experiencia, sobre eh, lo que has pasado por el fútbol sala, en fin, sobre diferentes eh, cuestiones has aparecido creo que en el confidencial, en ABC. Yo sinceramente te lo digo, me alegro que te hayan dado mucha cobertura y que hayan tratado tu caso porque tú eres paisano mío y, y siempre uno se siente orgulloso de que un nazareno sea conocido, no solo en, en Andalucía, sino también en España. ¿no? Pero te quería hacer una pregunta y esta es una pregunta mía, ¿eh? es una pregunta mía personal. ¿Crees que en España la figura del funcionario y, y ustedes sois, vamos, eh, los notarios sois funcionarios, aunque sea, aunque seas independientes de la administración, sí, sí. está también valorada en la sociedad española como la del emprendedor, es decir, el emprendedor, eh, el empresario arriesga su patrimonio para montar su empresa y se enfrenta también a, a, a bueno, eh, a una serie de, de, de condiciones también dificultosas. No, no, no es fácil ser empresario y tirar hacia adelante y arriesgar tu, tu patrimonio y tu, y tu dinero. ¿Crees que en España se le trata también al empresario o al emprendedor como al funcionario? Eh, ¿Qué piensas sobre esto? A ver, yo, claro, lo que te he dicho antes, te puedo hablar de... Por experiencia propia no te puedo hablar, sí te puedo hablar por experiencia de mi padre, que es abogado. O sea, mi padre es emprendedor, como tú dices, no es funcionario. Entonces, yo veo, y ahora con el confinamiento y con las medidas que ha adoptado el Gobierno, sufro la presión a la que están metidas los emprendedores, a los empresarios, en el caso, por ejemplo, de mi padre, y a la que los funcionarios no están sometidos, pero porque al fin y al cabo, tienen la mayoría inmensa de los funcionarios tienen un sueldo fijo por parte de la Administración del Estado. Entonces, esa presión a la que sí están sometidos los emprendedores y los empresarios, a base de cuotas de la Seguridad Social, de la cuota de emprendedores y de empresarios y de autónomos, que tienen que pagar, o sea que el trato a los autónomos, por lo que yo leo y en comparación a otros países europeos, eh, se tiene tienen en España estos estos autónomos no es bueno, o sea no es no es en comparación a lo que hay en la Unión Europea no es bueno. Sí te digo que bueno los funcionarios tienen un trato funcionarios tienen un trato bueno porque para eso han sacado una oposición y también entiendo que se les dé un, un trato bueno de parte de la administración porque al fin y al cabo son trabajadores suyos pero considero que las condiciones de los autónomos y de los empresarios, ya aparte, sí deberían mejorarse, pero porque lo sufro en mis propias carnes cuando veo a mi padre y veo a empresarios como él que sufren una presión brutal incluso en momentos tan difíciles como ahora, en la pandemia. O sea, el hecho de que las cuotas de la Seguridad Social eh, tardaran mucho en aplazarse y que ahora te lo recauden todo del tirón, la, cu la, cuota, de, la cuota de autónomos, el IVA, que sin haber tenido apenas ingresos, todo eso te lo carguen, es, es, es excesivo y es una presión enorme que están sufriendo eso, los empresarios y los autónomos, por culpa de que en España no hay un trato bueno hacia personas que al fin y al cabo están arriesgando, como tú dices, están arriesgando su patrimonio. Y es una responsabilidad enorme, tanto de ella como de esas personas, como de la familia que llevan esas personas, como de lo, las familias de los trabajadores que ellos también llevan. O sea, es mucha presión que muchos empresarios tienen a sus espaldas que parece que el gobierno no ha sabido, no ha sabido manejar en esta pandemia. O sea, el gobierno no ha adoptado medidas que deberían haber servido para proteger a, a estas personas y ya tema aparte de los funcionarios, porque considero que bueno, la, cada uno se decanta por lo que quiere, el funcionario ha arriesgado muchos años de su vida estudiando para haber sacado una plaza, pero el empresario está apostando lo que es su patrimonio y arriesgándolo entero para conseguir levantar, en este caso, una empresa. Entonces, considero que las medidas a los autónomos, por lo menos las que yo he visto, en esta etapa del coronavirus deberían mejorarse y deberían darse ciertos beneficios que no se les están dando, y que cuando he leído ciertas cosas en Europa, sí se les dan que no se les dan en España. O sea, mm -hmm. que dentro de, la, de desde lo, que, desde lo que es la experiencia personal, te puedo decir esa opinión, ya lo que es en general, y las de, determinadas circunstancias personales de autónomo funcionario ya ahí no me puedo meter porque tampoco lo sé, pero dentro de lo que es mi experiencia personal de ver a mi padre sufrir esas cuotas de la seguridad social, esas cuotas de IVA, eso, todos esos pagos, sin ver ningún beneficio, ni ninguna ayuda, ni soporte por parte del gobierno, creo que no es del todo adecuado, pero hasta ahí lo que... Pues te agradezco mucho mucho la respuesta. De hecho, hoy tenemos esta tarde en el programa a las seis y media a la presidenta de Autónomos en Acción. Ella es una mujer muy valiente, lleva 13 años como autónoma, ha estado en el Reino Unido, en Londres, trabajando de autónoma y nos va a contar realmente qué es lo que ocurre en España y qué medidas va a intentar tomar esta claro. asociación para para, para beneficiar claro. ¿no? a los autónomos y para luchar por, por ellos, porque son un colectivo que, desgraciadamente, como has comentado, está siendo, y esta es una opinión personal también, ¿eh? muy pisoteado por sí. parte de, de los gobiernos ¿eh? en España, se les exige claro, mucho y, de... y ellos reca y, y al final el gobierno recauda mucho de ellos, ¿no? y se les exige mucho cuando ellos no pueden, no pueden soportar tanto tantos impuestos, esa cuota ta, tan alta que pagan, ¿no? Claro, ya te digo, yo realmente no sé desde la experiencia propia ni de mi, de mi, mi conocimiento lo que tiene que soportar realmente un autónomo, porque no lo no he trabajado hasta ahora, he estado nada más que estudiando, pero sí he visto la presión a la que ha estado sometida mi familia, mi padre, mis tíos, que sí son autónomos y que sí veo lo que es, lo que es serlo y la dificultad que supone en España arriesgar tu patrimonio para conseguir luego tener un soporte económico suficiente para llevar a tu familia hacia adelante. Entonces, uh -huh. eso seguro que, que cuando vengan y te lo expliquen aquí al programa, lo escucharéis, sabré qué es lo que proponen y qué es lo que nos está haciendo bien en España, pero algo que es obvio es que, que sí, que el trato a la autonomía, y a los empresarios en España tiene que mejorarse poquito a poco y de cara al futuro. Uh -huh. Pues Juan, te, te queremos mucho en este programa. Te agradezco que hayas venido por segunda vez. Quisiera uh -huh. que bueno, le pudiera enviar tu mensaje a tu familia, si es que así lo deseas, a tu abuela. que Vi un vídeo de ella hablando de ti y veo que se siente muy orgullosa por lo que has conseguido. Te tiene admiración tu abuela. Y eso es algo muy bonito porque las abuelas son únicas. Yo tengo mis dos abuelas y son maravillosas. No solo por cómo cocinan, sino por el trato personal que tienen uh -huh. tan cercano. Y, y de verdad ha sido un placer contar contigo. Eh, aquí tienes un amigo, te lo digo de verdad, tienes un amigo para lo que desees, si algún día me requiere, eh, requiere mi trabajo, ya sabes que me puedes contactar, yo te puedo llevar si quieres los folios, <ríe> te puedo ayudar con eso, porque otra cosa otra cosa poco te voy a poder aportar, ¿no? Pero, pero ya te digo, te voy a dejar un minuto de oro para que te despidas de la audiencia si quieres, y, y nada, ha sido un placer tenerte aquí Juan, de verdad, muchísimas gracias por venir. ¿eh? Muchísimas gracias a ti, Juan. Y vamos, lo que yo quiero decir primero es darte las gracias a ti, porque me hacía muchísima ilusión hacer un programa con, con un nazareno, con un chico de dos hermanas como yo, que además es mi tocayo, y poder hablar largo y tendido de bueno de lo que me propusieras, de dar mi visión, sobre todo mi visión acerca de lo que es un notario y de lo que significa para la sociedad y lo que yo quiero significar para el pueblo o luego la ciudad a la que, para la que trabaje, y al fin y al cabo ser eso, un funcionario público que luego tiene que desarrollar labores de profesional del derecho, pero que al fin y al cabo es un funcionario público y que la gente tiene que verlo. También dar las gracias a todos los que nos hayan estado viendo, que espero que les haya gustado la visión que tengo de, de la notaría, de ciertos temas también aparte, y también dar las gracias, bueno, tanto a mi familia, a mis abuelas, porque gracias a Dios tengo a mi abuela Concha y a mi abuela Cristina, también a mi padre, a mi familia, a, a Maika también, que seguro que nos está viendo ahora mismo en directo, a mis Sin hermanos y, y nada, y, y, que, y te agradezco muchísimo que me hayas dejado disfrutar este ratito contigo y que, y que no sea la última vez, que seguro que cuando me den el destino me dirás oye Juan, echamos otro, otro ratito por aquí en el, en el programa y yo por mí estaré encantado de decirte oye, pues la visión que tenía de la notaría es como le estoy diciendo o tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro y mientras Sí, tanto sí, me, me encantaría que, que pudieras compartir con nosotros experiencia es decir una vez que te incorpores y que puedas comenzar a trabajar mí, si quieres hacemos un mí. programa y hablamos sobre tus primeros pasos si, si te apetece por supuesto que sí por, por. y por, por cierto estás invitado doy... a reino unido ¿eh? yo vivo en el reino unido un país muy frío Ay, quizá no, no no es tan placentero como españa no tiene ese sol ese clima esas tapitas que nos comemos en andalucía pero Ajá. bueno quizás algo te puede interesar de allí Allí hay unos paisajes preciosos, unos Bien. castillos muy bonitos y de verdad que te invito a que... Porque siempre descubrir mundo y ver otras cosas ayudan también a la persona ¿no? A, a hacerse más grande y tú eres un grande. Así que te agradezco de verdad que hayas venido y un saludo para ti y toda tu familia. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Y enhorabuena a ti porque tienes un pedazo de programa, con una pedazo de audiencia y, y enhorabuena a ti y a emprendedores que se lanzan a hacer programas como este, como por ejemplo mi hermano, que ayudáis muchísimo a dar distintas visiones de lo que son los pensamientos de, de todo el mundo, que al fin y al cabo consiste en eso, en uh -huh. dar libertad a que todo el mundo tiene lo que le dé la gana. Uh -huh. No se te olvide decirle a tu hermano que está invitado aquí a Movimiento Civil, aunque yo no se lo haya dicho, ¿eh? pero tú se lo puedes decir, que tiene seguro confianza con él, buen trato y, y se lo comenta con total normalidad, de que lo haga, de que se puedan sí, contar sí, no, vale. conmigo. El y aquí está, está invitado, de verdad. Pues muchísimas gracias, Juan. Un abrazo muy grande. Un abrazo a todos. Gracias, Juan.